hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube hoy vamos a ver una cocina pequeña pequeña pequeña espera que toque marcar vamos hacia arriba cuáles son las ventajas de las cocinas pequeñas bueno a mí se me ocurre la primera se limpian fácil ¿sí? Eh, cuando vienes a la tienda mmm, las diseñamos más rápido que las otras bueno mitad mitad porque hay que pensar un montón eh, ¿Sale mejor de precio? Eh, sí, pues normalmente sí, porque como llevan menos muebles, pues seguramente salga mejor de precio. Eh, ¿Qué más? No tienes mucho donde pensar y por qué elegir un montón de accesorios y historias que hay para una cocina enorme. Como no tienen islas ni tienen barras, pues tampoco te tropiezas al, al pasar. Así que, bueno, vamos a ver cómo veremos esta apasionante cocina. Eh, un momento, vamos a dar la luz. Uy, no, hemos tocado el timbre. Espera, está aquí. Vamos a dar luz. ¿Estáis preparados? Bueno, tampoco os penséis que es una cocina mínimamente mínima, ¿vale? Cumple los estándares de cualquiera de las cocinas. Así que ven, ven, venga, ven, ven, que te enseño. Que no, que no, espera. A esto es a lo que yo me refería, un lineal aproximadamente de unos 3 metros, ¿cuál ha sido el reto en esta ocasión? Insertar todos los electrodomésticos de una cocina. Bueno, casi todos, porque le falta lavavajillas, pero le hemos dejado un mueble ahí en previsión que os lo enseñaré al final del vídeo. Fíjate, esta cocina comienza con un despensero, un despensero de menos fondo. Porque aquí en construcción había una columna, hubo que resolverlo estrechando su fondo. Frigorífico con el altillo, ya lo hemos visto más veces, esas puertas que se regulan y quedan en el punto exacto donde nosotros queremos. Y esta yo creo que es la clave de la cocina, una torre con triple electrodoméstico, lavadora, horno y microondas. Súper importante, por lo menos para nosotros, es integrar esta lavadora porque así conseguimos simular que es un mueble. Muy importante también que el horno sea de 45 centímetros. Estos hornos compactos nos dejan el microondas a una muy muy buena altura y una parte superior para colocar todos los productos de nuestra cocina. Ojo, también lo hemos visto en otros vídeos, dejar estas rejillas de ventilación es darle futuro a nuestros electrodomésticos. ¿Cómo tener un espacio extra en la cocina? Con una campana de integración. Fíjate, aquí dentro tenemos nuestro módulo de la campana, pero además, tenemos un espacio fantástico para guardar pequeños artículos de nuestra cocina. Habíamos visto la mayoría de los electrodomésticos en esta cocina, pero sabéis que para instalar la placa tuvimos que recurrir a un bajo placa de 70 centímetros. Con esto conseguimos un espacio extra para separar la inducción del costado visto. Quería enseñaros lo bien organizado que están estos cajones y además, ¿sabéis qué? Que lo interesante de un cajón es que se mantenga fácil y ordenado, no ordenarlo un día y que luego sea una tortura y con estos sistemas de separación entre tapas y ollas conseguimos tenerlo ordenado muy fácilmente. Los cubos de basura en tu cocina ya no serán un estorbo, ahora pueden estar dentro del mueble del fregadero, no ocuparte espacio y no dar olores y además, para aquellos productos de limpieza, lo pequeño en el cajón pequeño, es la manera de tenerlo todo ordenado, lo decía antes. ¿Qué hacemos si no sabemos si queremos el lavavajillas o no? Se puede instalar un mueble que ocupe la, en la misma posición y lugar donde iría el futuro lavavajillas y además, en este caso, con tres cajones interiores, mucho más fácil de acceder a todo el contenido que tenemos dentro. Negro estelares y les un negro con esas pintinas brillantes. Blanco brillo para las puertas y gola negro componen esta bonita cocina. ¿Te ha gustado? ¿Sí? ¿Quieres ver más vídeos como este? Solo tienes que entrar en nuestra página web www.cocinascjr.com Allí encontrarás enlace a todas las redes sociales. Pinchando arriba es muy sencillo, entrarás en nuestros perfiles, donde somos súper, súper activos. Te van a encantar. Si te ha gustado este vídeo, compártelo en las redes sociales. Estoy seguro que a alguno de tus amigos le puede ser súper útil. Yo me despido, Daniel Colino, de Cocinas CJR. ¡Adiós! Pim pim tan tan tan tan. Y nos recomendamos dejar la lavadora integrada. Espacio al costado de la. Torre.